Tiempo futuro en español Hoy continuamos con el estudio del tiempo futuro Y te traigo 12 verbos terminados en AR Este es nuestro video número 15 Encontrar To find Yo encontraré Tú encontrarás él, ella, usted encontrará. Nosotros, nosotras, encontraremos. Vosotros, vosotras, encontraréis. Ellos, ellas, ustedes encontrarán. Ellos encontrarán todas las pistas. Amoblar. To furnish. Yo amoblaré. Tú amoblarás, él, ella, usted amoblará, nosotros, nosotras amoblaremos, vosotros, vosotras amoblaréis, ellos, ellas, ustedes amoblarán. Tú amoblarás tu casa con muy buen gusto. Gobernar, to govern. Yo gobernaré, tú gobernarás, él, ella, usted gobernará, nosotros, nosotras gobernaremos, vosotros, vosotras gobernaréis, ellos, ellas, ustedes gobernarán. Julio gobernará el país muy bien. Recomendar. To recommend. Yo recomendaré, tú recomendarás, él, ella, usted recomendará, nosotros, nosotras recomendaremos, vosotros, vosotras recomendaréis, ellos, ellas, ustedes recomendarán. El doctor te recomendará dejar de fumar. reventar, to burst. Yo reventaré, tú reventarás, él, ella, usted reventará. Nosotros, nosotras reventaremos. Vosotros, vosotras reventaréis. Ellos, ellas, ustedes reventarán. El perro reventará todos los globos de la fiesta. Recomenzar. To recommence. Yo recomenzaré. Tú recomenzarás. Él, ella, usted recomenzará. Nosotros, nosotras recomenzaremos. Vosotros, vosotras recomenzaréis. Ellos, ellas, ustedes recomenzarán. Él recomenzará sus estudios muy pronto. Sentar. Yo sentaré. Tú sentarás. Él, ella, usted sentará. Nosotros, nosotras sentaremos. Vosotros, vosotras sentaréis. Ellos, ellas, ustedes sentarán. Tú sentarás a los niños en todas las sillas. Dar, to give, yo daré, tú darás, él, ella, usted dará, nosotros, nosotras daremos, vosotros, vosotras daréis, ellos, ellas, ustedes darán. Tú darás dinero a las personas necesitadas. Estar, to be, yo estaré, tú estarás, él, ella, usted estará, nosotros, nosotras estaremos, vosotros, vosotras estaréis, ellos, ellas, ustedes estarán. Pedro estará muy preocupado por su salud. Jugar, to play. Yo jugaré. Tú jugarás. Él, ella, usted jugará. Nosotros, nosotras jugaremos. Vosotros, vosotras jugaréis. Ellos, ellas, ustedes jugarán. Nosotros jugaremos en el parque todo el día. Acordarse. To remember. Yo me acordaré. Tú te acordarás. Él, ella, usted se acordará. Nosotros, nosotras nos acordaremos. Vosotros, vosotras os acordaréis. Ellos, ellas, ustedes se acordarán. Nosotros nos acordaremos de su cumpleaños. Acostarse. To lie down. Yo me acostaré. Tú te acostarás. Él, ella, usted se acostará. Nosotros, nosotras nos acostaremos. Vosotros, vosotras, ¿os acostaréis? Ellos, ellas, ustedes se acostarán. Las niñas se acostarán muy temprano.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 Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal. Muy bien amigos, este es el final de esta clase dedicada al tiempo futuro. Hoy tuvimos 12 verbos terminados en ar y este es el video número 15. Bueno, como siempre, agradezco el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.